Nosotros también nos vamos a Qatar. Nos vamos, nos vamos directamente Vení, vení, vení. nos vamos bueno. por acá ya directamente Vamos a darle la bienvenida a Yam... Perdón, Yamila, Quintero. Yamila Quinteros Ahí está, una mendocina que está en Qatar. Yamila, ¿cómo estás? Hola, Yami, buenas tardes Hola, hola, acá venís mirá, mirá. Hola, hola, hola Hola, hola, perdón Acá vinimos, es que justo estamos esperando a la selección acá todos sí. Y justo me estaban dando luz Porque bueno Estamos todos acá muy eufóricos, muy contentos y nada, acá. Con Seles, Mica. Hola chicas, hola. hola a todos. Hola a todos, ¿cómo va? Ya nos ve bien. ¿Cómo ¿Sí? se maneja la euforia? Estás? Porque nosotros sentimos euforia tantos no, miles no, no. de kilómetros. ¿Qué te parece? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja ahí, teniéndolos tan cerquita, viviendo la emoción tan cerca? No les puedo explicar la piel de gallina que tengo, la felicidad. Les juro que es como que voy a llorar. Ah. No, no no no es, es, es una sensación de piel de gallina Con todos acá Los mismos cataríes, hindúes todo medio oriente alentando a Argentina Nada, quieren que Messi levante la copa Ay, y bien, bueno. Es increíble todo lo que se vive acá Una locura Contanos... sí, miren. Ah, mirá, es como una especie de carnaval Ay, ya, ¿no? me encanta En Doha estamos ¿Estuviste ¿Estamos en el partido? No no, no, no claro. nosotros estábamos tan lejos. Sí, me ocurro. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora, Yamira, Perdón, contanos está está. un día, sí. un día de los argentinos en Qatar. ¿Qué, hace, qué han hecho hoy, por eh, ejemplo, que son la, es la una de la mañana, recordemos? Sí, sí, sí, sí. Bueno, en realidad yo también vine a trabajar en el, eh, para FIFA, el Fan Festival. Fíjame. Así que nada, trabajamos y después nos reunimos con todos haciendo banderazos. Acá nada, estoy con mis compañeras, mis amigas, las chicas. Y bueno, nada, todo el tiempo ya de a poco vamos presenciando, pal palpitando, digamos, la llegada de todos argentinos y de todas las personas del mundo. Y se va sintiendo esta, no les puedo explicar la sensación, pero bueno, nada, mucha felicidad. Eso. Claro, de, claro, totalmente, desbordados de, de euforia, de, de aparte, de, tenemos esto que vos decías, no No es solamente que es una pasión argentina y que estamos todos queriendo también esto, el gran triunfo que, que Messi pueda levantar la copa, ¿no? que nos consagremos campeones, sino hay un deseo del mundo entero, porque sí. donde vas, viste, eh, te pasa de ver que es una persona, exacto, exacto. Un, un indio con la camiseta argentina y vas a decir Wow ¡qué fuerte! Desde, desde que nos subimos al Uber, desde que nos subimos al Uber sin saber que éramos de Argentina... Nos decían, Messi se lo merece, eh, nada, eso, eso, Yami. todo el mundo. Niños con nuestras camisetas, era, es una sensación increíble. Qué lindo debe ser, estar, el famoso sentirse local. Sí, te sí. Iba a preguntar sobre eso, Yami, ¿eh, ¿de qué selección ves más gente? ¿Cuál has dicho? Che, mira la cantidad que han traído de esto, no sé, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, no, Argentina, México. ¿Argentina? Argentina. Argentina, Argentina. Argentina ¿En no serio? sé si son argentinos, pero te juro que el, todo el mundo con nuestras camisetas desde niños, de, que seguramente son de acá, de Qatar. O del Medio Oriente, todos con nuestras camisetas. Te juro, uh -huh. porque yo les pregunto si son de Argentina. Y de hecho, hay un grupo gigante acá de gente de Qatar que están todos por recibir a la selección y estaban sí. cantando recién eh, para Argentina. ¿Tenés para hablar con alguno sí, o, o el idioma es eh, una sí, barrera? Sí, a, ver, a ver, en, ¿en inglés catarín? puede ser. Nosotros sí, sí o, si quieren, a ver, voy a buscar a alguien. Qué emoción, a ver si dice no. la no, no, no, no, Qué bonito. Se me llenan los ojos okay. de lágrimas. Can I talk to you for a second? Are you from Qatar? No, no, Ah, okay, okay. Uh, un qatarí quieren que busquemos? No, a lo ver, que mira. sea, O sea. cualquier persona que esté ahí también esperando, no sé, alentando a la selección. Acá. Hello, are you for, Where are you from? India. India. India. Okay, what's your name? We are some... Okay de ellos eh, son de India y mira están vestidos de Argentina ¿Por qué, ¿Por qué la euforia de, de, de, los, de ellos por, por Messi o por Argentina? Pregúntale por favor, Jan. Eh, so, ¿Ellos aman el fútbol? ¿Ellos están acá para alentar a Argentina? A okay, dicen que ellos de, de una parte específica de la India mm. Desde que Brasil, era pequeño, Argentina, Brasil, Brasil y yeah. otros equipos, all like yeah. todos, todos, todos, ¿qué jugadores argentinos conocen, Yami? Yeah. ¿Qué ¿Qué jugadores Okay. The okay. What, uh what um Pele, well, Messi Cristiano. Yeah. <laughs> Cristiano. Cristiano. Ah, bueno, para eso va para otras. Batistuta. Batistuta. Batistuta. <laughs> Batistuta. Batistuta. Messi, Messi, Messi. Messi. -me. Mar Maradona. Maradona. Di Mar Maria. Di yeah. Vibala, no, yeah, uh, Vibala acá. Dybala, yes. okay. Como ven, un montón, un montón. Lautaro. Muchísimo, ya, muchísimo. muchísimo. Romero, Temendi, y Marco. Otamendi. Romero. Crespo. Crespo. Ok. Claro, se ve que siguen a la Argentina de hace mucho tiempo. India, Kerala. Sí, todos son de, de la India. India, Kerala. India, Kerala. De la parte del sur, sí. Yeah, Me encanta hablar, son verborrágicos <risa> Sí, sí muy, muy. acá todos hablan y, y aman a Argentina, entonces cada vez que pasamos con una camiseta, todos empiezan Messi, claro, Messi claro, claro. <risa> Y se arma todo un carnaval. Eh, Yami, ¿qué, qué, bueno, esto, no, qué, qué más, es esto que ¿qué, qué es lo que haces vos en esto que te has ido a trabajar que nos decías del fan festival? Eh, ¿Sí? sí, está bien, bien digo. ¿Qué, para, cuál, FIFA. para FIFA, ¿qué, qué es, ¿cuál es tu trabajo eh, allí? Bueno, nosotros vinimos contratados, digamos, por Marriott, a lo que es la parte de atención al cliente y bueno, con todos los temas de la gastronomía y es, y para nosotros fue una oportunidad increíble poder venir a vivir esta experiencia, por más allá, más allá de que venimos a trabajar, claro. vivimos todo esto, así que nada, es lo mejor que nos ha pasado en este momento. ¿Qué te parece? ¿Y te fuiste sola? ¿Fuiste con alguien? ¿Amigos? ¿Pareja? ¿Familia? Eh, no, con mi, con mi hermana y mi prima, no sé si las alcanzaron a ver recién porque... Bueno, sí, fui, pero a ver si las puedo encontrar de nuevo. Sí, acá, ahí las busco. ¿Cómo ha sido también, Yami, mientras sí. las buscamos a ella, el tema de ustedes, mujeres, allí, han tenido bueno. que tener algún cuidado? El tema de la exposición, sí, el tema de la ropa, está. ¿les han advertido algo? Sí. eh... Al principio fue bastante chocante el tema de la cultura. Sí. Eh, porque, bueno, estábamos preocupados por todo lo que nos decían, el tema de los hombros, de las rodillas, de cómo vestirnos, no puedes ponernos un short, eh, tener que estar tapadas todo el tiempo, pero la verdad es que, si bien nosotros respetamos la cultura de ellos, eh, no es que no puedas ponerte un short. Tratamos de ponernos shorts, eh, obviamente a su debida altura, sí, uh -huh. obviamente, te miran como, como que no... Un poquito impactados Claro, están o sea, no impactados, acostumbrados, están acostumbrados. Claro, claro. Pero bueno, se les viene el mundo Así que yo creo que va claro. a ser también bueno para ellos Para ver si las mujeres Pueden tener un poco más de derechos eh, Bueno, nada Totalmente sí. Que ojalá tengan tengan una experiencia distinta Con todas las mujeres que lleguen ahí de otros países y, y ojalá se puedan revertir claro, ciertas vale, cosas De las que, bueno, el Exacto. mundo entero ha hablado y De las que muchos no estamos de acuerdo Bueno, sí. vemos ahí, ¿esa es tu hermana? así las sí, de sí, hermanas. Hola. hola, ¿cómo va? Bueno, sí, bien, todo bien, usted es contentísima acá No, no, no lo puedo no. creer No, no lo podemos creer, Qué la alegría de entender. La, la verdad que sí. les creemos Absolutamente todo lo que están diciendo Porque sí. si ustedes miran es su sueño, cara, puede... su expresión Y los nota, ojitos chinitos Claro, ah. los ojitos chinitos de emoción Olvídate. y aparte porque uno Si estuviese en ese lugar estaría igual Estaría igual. Bueno, a usted le ha tocado <risa> cosas parecidas Bueno, Yami, tenemos que despedirte Gracias, bueno, eh, bueno, esperemos gracias. volver a contactarnos Ahí está, a las tres. Sí, cuando quieran, a las cuando 3, quieran, quieran podemos mostrarle todo y bueno esto que es. Si quieren les despido ahí con esa banda. Dale, dale bueno pero antes le podemos mandar un saludo a, la un familia, a toda la toda familia, toda familia, toda familia, familia, a todas nuestras amigas, a nuestra familia, a mi mamá, los queremos los saludo un montón estamos viviendo por todo, estamos. Sí. Oh, el... Lo vivimos por todo, nuestra familia que nos acompaña siempre. Me imagino. Eh, y bueno, un saludo para toda la Argentina, nuestros amigos Mendoza entero. Eh, nada, disfrutemos este momento porque es único. Claro Gracias, que sí, chicas. disfruten mucho. Bueno, nos bueno, con la banda, ¿no? la ahí la te... banda ahí te claro. Dale, ¿Listo? chau chicas, chau. Buenas noches, chau, chau, chau disfruten. Chau, chau. Chau. chau. Yamil y compañía desde Qatar, desde Doha, y mirá lo que es la banda. Mirad cómo se está preparando todo. ¿Qué están esperando la selección? Claro. Sí, están por llegar. Ahí están por llegar, mirá, gracias, gracias, Yami, mirá y toda la semana, ay Dios mío, tengo la piel crepita. Qué hermoso, Todo en su momento. Bueno, se despidieron entonces la selección que está, claro, volviendo desde Abu Dhabi donde jugó el partido, que vamos a repasar en un ratito, sí. todavía no hemos visto el partido, y va a llegar ahí a esta universidad que es a donde concentrará, esperemos Gisela, por casi 30 días. Ay Dios quiera, así, así Dios lo quiera.